aquí bueno pues les saludamos y somos sus amigos sus amigos elida madrigal y rafael cavazos así es dios los bendiga en este momento vamos a tener un, un tiempo también de pues de reflexión eh, en la palabra del señor y les queremos invitar que eh, pues se unan a nosotros en este en este sentir porque uh, es necesario estar eh, en el Señor en su palabra eh, en esa comunión con él a través de la oración amén Ajá. sí y, y bueno pues a eso les invitamos un, un un tiempecito aquí con nosotros así es y ya estamos en vivo y bueno ya tenemos por ahí eh, algunas personas que han estado empezando a, a entrar Ah, y qué bueno, bien. ¿verdad? Bienvenidos, eh, bienvenidos, bienvenidos todos Estamos una vez más en vivo Y el tema de hoy es un tema bastante interesante Vamos a estar ahí basados en Filipenses 4 Y va a ser del, del 1 al 9 Nada sí. más que eh, en el 8 habla de esto En esto pensar Ajá. Así es que vamos a continuar para que vean el qué en estos pensados. Así es, amén. Y esperamos que esto pueda ser de ayuda, esperamos que pueda ser de bendición. Y bueno, siguen entrando por ahí. Bienvenidos. Y, y nos pueden poner ahí en, en el chat que nos están viendo. Así es, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y vamos a ver, esta es la siguiente lámina. Y fíjense sí. lo que dice la Biblia en Filipenses 4, del 1 al 9. Uh -huh. Y dice así. Nos dice de esta manera, regocijaos en el Señor siempre. El uno dice así que, hermanos míos, llamados y, y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Uh -huh. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así es. Entonces, aquí el, el apóstol Pablo está dándonos un mensaje que es para el día de hoy. Ajá. Así que, hermanos míos, es, amados y deseados, gozo y corona mía, dice, estás así firmes en el Señor, amados. O sea, ahí está poniendo a, a, a estos a personajes del Antiguo Testamento. De, del, de, bueno, el, dicho, el del Nuevo, Nuevo Testamento, sí, el Nuevo Testamento este, sí. eh, que estaba él hablando de de y, y su compañera ahí verdad dice que, que, que eran del mismo sentir sí sí y eso es lo que anhelamos y deseamos no importa y, y el apóstol Pablo también anhela y desea que el día de hoy estemos en el mismo sentir en ese sentir, en amén, ese mismo así sentir. Es. que no haya ninguna diferencia y mire no lo que sigue diciendo Aquí ahora vamos a ver el, el siguiente versículo. Eh, Verso 3. Sí, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que uh -huh. ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Mire, aquí ya empieza lo, lo, lo interesante. Pablo está haciendo referencia de las personas que estuvieron con él. Sí, sí, así es. Amén. Como las personas que están ahorita con nosotros. Amén. Y ya, ya, ya tenemos aquí varias personas que, que han entrado y, y qué, bueno, qué bueno que están aquí con gracias nosotros. Gracias por estar en este tiempo con así nosotros. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y tú como compañero fiel que estás con nosotros... Bueno, pues queremos eh, que seamos y queremos ser de bendición para ti y que tú también vengas a ser de bendición así para es. otros que Amén. tú conoces y que les vas a compartir este video. Así es, así es. Dice así: que ayudas a, a estas que, que combatieron uh -huh. juntamente conmigo en el Evangelio. Uh -huh. Y es que es un combate. El sí, enemigo, sí. mire. Déjame comentarles así un momento Quisimos hacerlo directo en, en Facebook Y no pudimos Sí, no, no, no, no se pudo por Lo ahí. hemos hecho ya muchas veces Y no pudimos Pero gracias a Dios que aquí en YouTube Sí estamos pudiendo hacerlo Gracias a Dios eh, Entonces eh, Es un combate ¿Por qué? Así Porque es. miren, Satanás sabe perfectamente bien De qué vamos a estar hablando Así es, correcto. Y aquí nos no lo dice cuando comenta que Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así es, ver, en el libro de la vida. En el no Apocalipsis nos habla también del libro de la vida. Dice sí, que el que no se ha ido inscrito. En el libro de la en vida. En el libro de la vida. Así es. Que no sabéis un nombre. Uh -huh. ¿A dónde se fueron? Fue lanzado al lago de fuego. O fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ya desde entonces, Pablo está hablando de sus compañeros, que ellos sí la hicieron, sí, sí estuvieron con él, y sí participan ya en la, en, la, en la gracia del Señor. En la gracia, amen, así es. Y eso que queremos que tú también, mi amado, que tú también, mi amada, que te unas como compañeros fieles, a este mensaje. Así es. Y, y a todo lo que hacemos a través de, de, de esas plataformas. Que estemos dentro del Señor. Que, que estemos en el Señor. Amén. Y que Amén. nuestros nombres estén en el libro, en el libro de, la, de vida. la vida. Amén. Correcto. Mira, aquí nosotros vamos de pasadita. Pero no crees tú que todas las personas, por ser personas, van a estar un día con el Señor. No. O nos van a estar en su gracia con Él allá en las mansiones celestiales que está preparando Jesús, pero otros van a estar en el lago de fuego Sí, es que sin, sí, o sea, sin santidad nadie verá al Señor y, y necesitamos es. arreglar nuestras vidas desde de, de, de ya desde de, ya. De, de, de uh -huh. ya estar limpios para poder estar un día con el Señor y, y no estamos tratando de, de, de, de, de asustar a nadie no, no, no, por el contrario lo único que queremos es que estemos conscientes de que para poder estar en el libro de la vida. Amén, así es. Porque dice que los otros libros fueron abiertos... Ajá. ...con las obras que se habían realizado en la vida. Sí, de las obras que se habían realizado, sí. Pero el, el nombre que está escrito en el libro de la vida... ...es el que se va directo con Dios. Amén, así es. Y estar ahí reinando junto con, con Jesucristo, ¿verdad? Entonces... Esa es la enorme diferencia la enorme que hay diferencia. en los libros y el libro. Amén. Así Entonces, es. Entonces, ya Pablo aquí ya está hablando de estas personas que ya están en el libro de la vida. Sí, ya están. Está. ¿Te imaginas que también tu nombre y el de nosotros puede estar en el libro de la vida de ya? Sí. Imagínatelo, sí. por favor. Pues les digo que esto es... Muy interesante, es muy importante muy que importante. podamos estar en el libro, en el libro de, de la, la vida, vida de Dios. Amén, así es. Entonces, sigue diciendo aquí. Sigue verso 4. diciendo en el 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bien, aquí está el otro mensaje. Amén, así es. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, Otra regocíjense. Vez. O sea, en el Señor tenemos que estar siempre contentos, felices. Alegres, Siempre, contentos. como decimos los muchachos, bien prendidos. Bien prendidos, Bien prendidos, sí. ¿verdad? Entonces, vuestra gentileza sea conocida de todos. De todos los hombres. Los hombres. O sea, la gentileza. ¿qué, qué, qué, ¿Cómo andamos con la gentileza, tú, mi amada? Tú, mi amado. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con eso? Sí. Mire, es que es bien importante que podamos ser personas gentiles. Una amables, persona gentil. Amables. Amables. Cariñosos. cariñosos amorosos. Amorosos. Eh, que te compadeces de los demás, ¿verdad? Ofrecer nuestro servicio En que podemos ayudarte Que podemos hacer por ti Exacto Pero luego nos dice ahí El Señor, está, El señor cerca. está cerca El Señor está cerca Ya Pablo se lo, lo, lo dice En las escrituras uh -huh. Pero quizás te, te preguntes Tú que no eres muy dado a esas cosas Déjame decirte que en la escritura Pablo, Pedro uh -huh. nos menciona que en el Señor un uh -huh. día son como mil años. Así es, amén. Y que años, mil, años mil años es como, es un, como un, día. un día. Correcto. Entonces, si esto es así, porque así lo dice así el, lo Pedro. Así lo dice, así es. Así lo dice la escritura. Ajá. Entonces quiere decir que eso en el Señor pues eso tiene como dos, dos días. Sí, sí, sí. O sea. En nuestros años que el, contamos nosotros. Por ejemplo, yo, yo ya voy a cumplir ya 80 años, ¿te imaginas? Estoy pues muy lejos de que se cumplan los primeros mil. Son, son muy lejos, ¿verdad? Sí. Entonces, Pero sí, eh, humanamente como vivimos ahorita, Ajá. pues sí, ya voy por los 80 años. Y no les digo cuánto es mi esposa, pero ella está pues atrás de mí. ahí vamos, mil. ahí vamos. Ahí viene atrás de mí, ¿no? No viene, corre, corre, corre detrás de mí. Ok. Entonces, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El Señor Está cerca. Y mi amado, y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros: así que somos es. listos, preparados listos para preparados. poder estar en el libro de la vida. Y vamos Amén, a ver qué dice el verso 6. Eh, dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con por nada, que nada sea afanoso, ¿sí? por nada, por nada, por nada, por nada. Ajá. Ahorita con lo del COVID y, y la, lo que pasa aquí en Estados Unidos, lo que pasa allá en México y lo, lo que pasa, pasa en, en Centroamérica, en el mundo Sudamérica entero. y en el mundo entero. Uh -huh. Miren, los gobiernos no saben ni qué hacer. Sí, sí, no, no saben, no saben. Los gobiernos no saben ni qué hacer, no están haciendo más que error tras error, tras error, tras error. Vean vea las noticias. No, Vean no, lo que dicen esos personajes no que, hacer que son. Los, vacunas. Vean uh -huh. lo que dicen los, los, los, los, los que están de, de, en la autoridad de, de, de cada país. Las eminencias. Las eminencias. ¿Qué eminencias? ¿Qué barro? Bueno. <risa> entonces, ¿qué es lo que está pasando, mi amado? Uh -huh. Lo que está pasando es que no están en la gracia del Señor. Pues no, no, no está No están en la gracia no del Señor No, no está Mire, Hace unos días atrás Este El señor Trump, el presidente de acá De Estados Unidos Se paró ahí frente a un templo Afuera ahí, en la baqueta uh -huh. Este, con una biblia en la mano y, y la levantó Y no sabía sé ni cómo agarrarla Sí Eso quiere decir que no hay el conocimiento de Dios No, no hay hay como el deseo, pero no está en el hecho. Entonces dice, equipo, nacen afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y ruego. Por eso, si usted ve nuestros videos, que ya son muchísimos los que tenemos, hay infinidad de videos que estamos siempre orando, orando, orando, orando y orando. Y damos siempre palabra, porque es. si no damos palabra pues va sí, a ser hueco sino, nada más. Si no, tiene que ir la palabra siempre. E amén. Exacto. Y, y dice, en oración y ruego. En oración y ruego. Y con acción, y de, con gracias. acción de gracias. Sí, es amén, bien, bien es. importante, mi amado, mi amada. Y, y hay que estar bien conscientes de eso, de que hay que estar siempre en oración y ruego con el Señor. Ok. Amén, y dice es. ahora el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento... Guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uh -huh. Gloria al Señor. Y la paz de Dios. ¿No quieres tú tener la paz de Dios en tu vida? ¿No quieres que en tu hogar la paz de Dios? ¿Que, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Sí, amén, así es. Nosotros, tú y yo y, y todo el mundo, tenemos nuestro entendimiento eh, pues con, con cierto nivel. Sí, sí, sí. Unos más que otros, ¿verdad? Pero eh, estamos limitados en cierta forma. Pero sí, dice, Claro. guardará vuestro corazón y, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, Entonces, así cuando es. Ya entramos en, en esa posición, mi amado, en esa posición, mi amada, las, con, las cosas cambian total y radicalmente. Y le así voy a decir de, de una vez esto. Este tipo de mensajes... No son de los que más escuchan, no son de las que más gustan, pero son de los más importantes, porque estamos hablando de la eternidad. Amén. ¿Dónde la vamos a pasar la eternidad? Una cosa es que podamos fallecer aquí, eh, se nos puede cremar, se nos puede sepultar, eh, cualquier cosa así. Sí, sí. Uh -huh. Pero la vida eterna, allá vamos a estar nosotros con el Señor. Amén. Y va a ser por la eternidad. Amén. ¿Cómo va a ser? Mire, de aseguro que va a estar precioso. ¿Por qué? Porque es. Dios es eterno. Amén, amén, y Él nos hizo es. a su imagen y nos hizo a su semejanza. Entonces no se mortifique por por eso. ¿Cómo va a ser allá? ¿Con cuánto tiempo vamos a vivir allá? Mire, la vida en el, en el Señor para, por la eternidad. Es por la eternidad. Por la eternidad. Amén. Así que no se fortifique cómo no, Dios lo va a hacer. No, no. Lo importante es estar en el Señor. Ok, Amén, vamos a continuar. Es, sí. Verso Amén, 8. 8. Eh, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria al Señor. Hermoso, ¿no? a Dios. Qué hermoso. Alabado sea su el, nombre. El apóstol Pablo. Amén. Por eso el título, en esto pensad. En, y est eso es lo que tienes en que esto pensad. Pensar, sí. Miren. vean bien lo que dice el verso 8. Por lo demás, hermanos, uh -huh. todo lo que es verdadero. Lo verdadero. Si vemos en nuestros presidentes de, de, de, del país, donde tú vivas, o donde tú seas, porque nosotros somos de México, porque estamos viviendo acá en Estados Unidos, uh -huh. y tanto el de aquí como el de allá, ay, santo Dios, todo lo que es verdadero, uh -huh. ah, cómo mienten esas gentes. Oh, sí, wow. sí, no, pues ahorita es... Wow. Eh, eh, eh, es lo que wow. hago eh, eh, es, es increíble lo falso Entonces, lo falso todo lo verdadero todo lo honesto si fueran honestos no, no, no mentirían pues no si no, fueran honestos no mentirían así no mentiría. simple y sencillamente ¿no? uh -huh. todo lo justo si fueran justos si fueran justos serían honestos y si son honestos también serían verdaderos claro Ok. Así es. Todo lo puro. Ay, pues No podemos hablar de ellos que son muy puros porque... Eh, pues bueno, es que no. no, eh, no. Es, no es. Todo lo amable. Ay, se enojan a cada rato. Sí, no son no, amables. No. No, no, no, no. Es todo lo contrario. Es todo y, lo contrario. Y a lo mejor yo nomás conozco los de aquí, pero tú conoces de allá donde tú vives, de tu país. Y pues nomás, eh, como les dicen por ahí, nomás guáchale, <ríe> nomás este mírale. Es el, el tiempo <ríe> de, <ríe> del engaño y de la falsedad. Sí. Entonces, todo lo que es de buen nombre, y luego sigue mencionando aquí, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, pues en esto pensado. En esto pensado. Entonces, Amén, fíjate es. cómo Dios quiere, mi amado, cómo Dios quiere, mi amada, que tú yo y todos nosotros y todos los uh -huh. que puedan estar viendo este video y todos los que lo compartan, uh -huh. que podamos estar en, en esto. Por eso, ahí en el título de, de, de este pasaje, así nos lo dice en la Biblia, en esto pensar. En esto pensar. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que pensar tú y yo y todo el mundo. Amén, así es. O así debiéramos de pensar. Uh -huh. Lamentablemente no todo el mundo piensa así. Pues no. Pero uh -huh. ahí la Reina Valera sí nos dice, eh, eh, eh, porque el 8 y el 9 los divide y es como un título de, o un subtítulo en estos pensados. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uh -huh. Pues estar en lo verdadero, estar en lo honesto, estar en lo justo, estar sí. en lo puro, estar en lo amable. Sí. Eh, que todo lo que sea de buen nombre Y si hay virtud alguna Y hay algo digno de alabanza Que en esto pensemos en esto pensemos Así es eh, Ahí en segunda de, de Pedro 1 De 5 de al 8 Nos habla precisamente De este, um, Toda la diligencia Dice también poniendo toda diligencia Por esto mismo añadir a, O sea a vuestra fe Añadir la virtud A la virtud pues conocimiento y al conocimiento pues dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad pues afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en nosotros y abundan, amén, amén. no dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto al conocimiento. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Fíjense Jesucristo. La, la importancia del conocimiento de Dios. Sí, amén. Ese conocimiento de la palabra del Señor nos puede llevar uh -huh. a estar un día inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida, amén, amén. Los que estamos ahorita vivos, los que estamos todavía aquí vivitos. Sí, claro. Un día, para poder estar allá registrados en el libro de la vida. Amén, amén. Tenemos que estar en esa condición. En esa condición, sí. Y, en y, esa condición. Y, y por eso nos, nos, nos diste, ¿verdad? Ahorita que decías este que... Un, mil años es como un día y un día como mil años Exacto. entonces ahí en 2 Pedro 3.9 nos dice verdad que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento porque pues el Señor viene y no sabemos el, el momento verdad eh, ni si, el día ni la hora no, si fuéramos infieles él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nos Amén. habla ahí en 2 Timoteo eh, uh -huh. 2, 13 al 19. Miren, yo sé que no es muy fácil entender esto. Porque no, no, no es fácil para todo mundo. Porque se tiene que estar en un carácter espiritual. Así es, amén. Yo batallé mucho eh, en mi vida. Eh, cuando yo no conocía de las cosas del Señor. Sí, pues es difícil cuando no se conoce. Porque no, cuando no se conoce... Mmm, pues, la masa se nos hace toda guada, Sí, cuando el, la luz del Señor no, no, no viene a, a ti todavía, pues, es, a, o sea, estás ciego de entendimiento. Así No es. puedes entender las cosas espirituales porque todavía no, no, no llega a ti esa luz. Entonces, miren, yo sé que no es fácil y por eso mucha gente como que no, a, a, eh, como decimos los, los, los chavos, no, no, no agarran la onda. Sí. Eh, eh, eh, no tomar las cosas del Señor en el debido orden. Y seriedad, pues, sí. Con la seriedad correcta y debida. Ajá. Por, por eso, y por eso todavía está la oportunidad para nosotros. Amén, amén, así es. Los que ya fallecieron ahorita, el año pasado, hace 10 años, hace 20, hace 50, hace 100, 200, 500 mil años. Y los que estaban en el Señor. Están ahí en el libro sí, de, la, de la vida No hay problema Pero sí. los demás, pues, pues son cadáveres Sí Todos todo, vamos, todo vamos a, a comparecer Ante el juicio en, Entonces, lo importante es que el Señor Nos sigue dando la oportunidad el día de hoy uh -huh. Y tenemos que tomarla y, y tomarla, pero en serio Mi amado, mi amada Por eso el Señor sigue dando la oportunidad Para que podamos ser un día Inscritos en el libro de la amén, vida Amén, amén, así es y para terminar, dice esto. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y es lo que Amén. termina diciendo ahí, Amén. Pablo. Este, pues sí. de, de, de esta manera. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, uh -huh. esto hazlo. Eso hazlo. Amén. Entonces, porque, porque estaba hablando de los que ya se, se habían ido, los que ya estaban inscritos en el libro de la vida, pero estaba dejándolo como un legado para nosotros. Amén, amén, así es. Por eso amén. está escrito. Por eso está escrito, sí, claro. Y el Dios de paz estará con nosotros. O sea, estará con nosotros. Sí, amén. Entonces, esto es lo, lo más importante, mi amado, mi amada. No des. Por perdido no, no es por eh, Ese, que, que, que esto es importante no no, no, no hay una palabra exacta para decírtela pero que no es no, que, es, no, es, no es no es tiempo este, perdido el que eh, empieces el que a buscar el... del, del Señor ya, ya, porque es, es urgente De, es. Eh, ustedes ven lo que está pasando ahorita en este mundo y cosas más más peores vienen porque pues son, son muchas las cosas que, que vienen todavía así es, si pensamos un poquito en el, en el COVID, ¿cuánta gente se ha llevado en el mundo? Pues muchísima gente, muchísima gente lo que son la cuestión de, de, de los maleantes de los narcotraficantes y los, los asesinos y toda esa gente ¿cuánta gente muere todos los días? todos los días y a cada momento entonces mi amado, mi amada es bien importante que tú y yo y todo el mundo podamos estar en esa comunión con Dios y que la única manera Amén. de hacerlo es a través de la palabra, a través de la oración y de amar Amén. a los demás. Así es. Así es que vamos a lo siguiente y oremos juntos. Amén. ¿Por qué vamos a orar? Por el bienestar de toda la familia. Amén, así es. ¿Por qué? Porque es, es nuestra gente inmediata, nuestra propia familia. Amén. Pero también... Lo espiritual, porque eso es, es inmediato con nosotros y También, con los nuestros. Y con los nuestros, sí, así es. ¿Y por todos los demás? Y por todos los demás que todavía no Los que conoces. tienes a tu izquierda, los que tienes a tu derecha, los que tienes adelante y los que tienes atrás. Los conozcas o no los conozcas, todos necesitamos estar en esa condición de poder amarlos o amarnos los unos a los otros. Amén. Así es. Yo recuerdo ahorita esas palabras que las repitió en algunas películas que hizo eh, el artista ese Cantinflas, Mario Moreno. Ajá. Y él lo dijo en algunas de sus películas sí. eh, esta frase, los unos a los otros. Sí, sí, sí. Y es que ese es el mensaje de Dios. Y tenemos que amarnos, mi amada. Tenemos que amarnos, mi amado. Es fácil, no, no, no, no es fácil. Pero es más fácil con, con el Señor. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, es más fácil poder orar por los demás. Así es, amén, amén. Miren, si lo vemos de esa manera, será fácil amar a los presidentes que tenemos ahorita. Pues la verdad es que muchos dirían no hombre, con estos cuates ni, ni a las canicas. Ok. Pero hay que orar por ellos también. Sí, hay que orar por ellos porque... Para es, que Dios los cambie. Es necesario que, que Dios los transforme. Sí, amén, amén. Y que se hagan realmente personas buenas, honestas. Y que sean verdaderamente eh, buenos mandatarios. Por el bien del pueblo. Por el bien del pueblo. Que haya justicia, que sí, porque ahorita está el mundo tan echado a perder. A, así es. Entonces vamos a orar y vamos a unir aquí amén. mi esposa y yo. Estoy a tomando la de la mano con ella Y vamos a orar eh, sí, Incluso sí, si tú tienes alguna petición en este momento Y quieres que oremos por ti Pues ponse en el chat eh, Así estaremos uh, También incluyéndote en la oración En lo personal contigo sí. Padre Santo Le oh, adoramos, le bendecimos los ejércitos. Honramos y glorificamos el Santo sí, Nombre Sí Señor, honra, gloria y alabanza Sean dadas a usted Padre Padre mío ¿Cómo no darle gracias por su amor, sí, por señor. su misericordia? Gracias, Señor, por su infinidad. Yo sé amor. perfectamente bien, Señor. Lo sabemos, mi esposo y Sí, Señor. Que no toda la gente que entra y pasa por el video oh, mi se queda y entiende y comprende vida, señor. Corazón, lo que es padre. la vida espiritual. Sí, Señor. Pero Padre Santo, quien lo entienda, quien lo comprenda oh, mi Cristo. y quien lo busque usted bendiga el poder de su Espíritu Santo obre y que señor, cualquiera que pase Señor mente. por este video sí, Señor, en cualquiera de las plataformas que sí, va a quedar sí. puesto sí, ahorita lo estamos haciendo en vivo pero cuando quede ya listo y que esté en otras plataformas Padre sí, Santo que Cristo. cualquiera que lo escuche en cualquier sí, momento de obre, día, padre, de noche, toque de vidas, madrugada toque corazones. Sí, muy señor. temprano muy tarde a la hora que lo escuchen, que haya un Padre Santo, genuino y sincero. Que usted bendiga. Sí, sus señor. Vidas. Bendiga sus vidas. Que usted bendiga, sí, Señor. señor. Sus vidas, de tal forma, de tal manera, que okay. ellos puedan ser bendecidos de sí, parte de Y que si, sea, que si hay problemas, eh, que si hay escasez económica. Que usted sea el suplidor. Sea cual sea el problema. Si sí, hay sea enfermedad, hay alguna dolencia, hay algún necesidad. malestar, sí, que usted señor. sea su sanador. toque Con su mano de poder. Y Padre Santo, y que sí, cualquier señor. situación que haya en el matrimonio, en la familia, con los hijos, sí, Señor. Padre Santo, que usted sea Ay, con ellos. Sea y que, que nadie es. quede sin la bendición suya, mi que Dios, la que han estado hasta este momento con nosotros aquí con en la oración. cada agresión. persona, con cada vida, Señor. Y Padre mío. Que su amor, su poder, sí, su gracia y su majestad sí, sean mostrada y manifestada sí, señor. en todos los gobernantes Aleluya. de este mundo. Aleluya, sí, Señor, así sea, Padre. Donde quiera que sea. En el nombre de Jesús. Que obre, sea señor, un país obre, pequeño, mediano América, o grande, rico o pobre, sí, señor, señor, que usted sea con esos gobernantes. Sí, mi Cristo. Y que vengan al entendimiento y a la comprensión de su bendita palabra, Maravilloso Señor. Maravilloso es su nombre, Señor. Que ellos también la necesitan. Porque ellos tienen en su, sí, Cristo. En su haber oh, señor. una gran responsabilidad sí, señor. de atender al pueblo, Así es, ese padre. pueblo que, que están gobernando, mi Padre Santo, grande, sí, ellos señor. necesitan mucho de la gracia suya. Sí, mi Padre, bendiga pues a cada gobernante, señor. señor, con cada persona que esté allí sí, en, bajo, con esa autoridad sobre ese pueblo, sobre ese, sobre ese país. Sí, Señor. Quien sea, Señor, donde esté. Sí, y si señor. hay po poco o mucho pueblo a quien gobernar, que lo hagan con sí, toda diligencia, que lo hagan con amor, que lo sí, hagan con, con amor, con paz, con felicidad, y que verdaderamente se preocupen por el bienestar del sí, pueblo. Sí, Señor, así sea, Padre. Y Padre Santo, gracias por todas las personas que van a compartir este video. Sí, los señor. que van a estar compartiendo con sí, sus señor. amistades, con sus familiares y que lo van a compartir en otras páginas sociales o en sus canales sí, que tengan. y Padre Santo que nadie quede sin la bendición suya Aleluya. y que por sobre todas las cosas sí, señor, señor. que usted les dé la sabiduría para vivir la vida que usted quiere y demanda señor, sí, señor. para que sus nombres también que estén inscritos en el libro de la vida sí señor que esto va a ser lo más importante acontecer y a suceder que nuestros nombres señor estén inscritos sí, en señor. el libro de la vida sí señor y padre santo así sea mi padre que esto sea nuestro sentir que este sea nuestro pensar y que este sea nuestro sí, anhelo señor. en la vida Sí, Señor. Qué hermosas palabras Ciento nos dan ahí. El apóstol Pablo, sí, señor, señor, cuando dice: En esto pensás. En esto pensás. Es, sí, que ese sea nuestro sentido. Sí, que señor. ese sea realmente lo que estamos anhelando y deseando en tu nombre, Señor. Sí, Señor. Y Padre Santo, y Así a usted le damos sea. la honra, sí, le damos la gloria. Señor. Honra, gloria y, y alabanza, alabanza sean dadas a usted, Jesús. Padre. Gracias aleluya. por su infinito amor y su aleluya. infinita aleluya. misericordia. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén, amén Sí, amén Bueno, ya para despedirnos Así es, bien, pues eh, Mándenos su petición eh, En un mensaje por WhatsApp eh, Ahí está el teléfono 469-238-9007 O bien a hoy.oramos.com O bien también en Messenger Y, y claro, nosotros vamos a Apoyarle con, con nuestra oración Si hay algo especial por lo cual Usted necesita eh, A Hablar con nosotros directamente, pues háblenos o pónganos un mensaje. Y gracias, gracias a todas las personitas que han estado con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por compartir estos videos, porque usted no sabe a quién usted deba hacer de bendición a través de esto, porque esto es palabra de Dios. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Sus amigos, Elida, Madrigal y. Rafael Cavazos. Así es. Y eh, pues suscríbete al canal. Suscríbete. Tenemos muchos, muchos, muchos videos. Muchísimos videos. Compártelo. Así es. Y por qué no, danos un me gusta o, o hay una notificación, sobre todo ahí en, en YouTube. Y pues bueno, que Dios me les bendiga, me les cuide, me les guarde. Les amamos, les queremos y Amén, así aquí es. por ustedes. bendiciones para, bendiciones. para todos.